Soy Angélica Caballero, tengo 37 años, eh, trabajo como catedrática docente en instituciones acá de la ciudad de Limpio, vivo con mis padres, tengo dos hijos, eh, mi hijo Sebastián de 3 años y mi hija Sofía de 10 años. La verdad que es muy sacrificado llevar sola adelante a una familia, pero... Tengo el apoyo de mis padres y hermanas y eso me ayuda también a seguir adelante. Le agradezco mucho a Habitat por haber salido adjudicada en este proyecto. Esto me ayuda como mamá soltera a mejorar la vida de mis hijos y la mía. Siempre quise tener un espacio propio, una casa propia. Y gracias a Habitat eh, se me está dando esta oportunidad de poder contar con eso y estoy muy feliz y agradecida con, por esta oportunidad que se me brinda.